Hola y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, él es Juan y él es Iván y ambos somos doble de libros El día de hoy les traemos una reseña muy especial para aquellos amantes de la ciencia ficción y fantasía en la lengua de Cervantes Así es, estamos hablando de Castillos en el aire que es una antología de la editorial asturiana Spórtula que recopila 25 años de relatos de, en el un género, un género fantástico que se han producido en la madre patria, es decir, en España. Así es, y es que este libro es la creme de la creme de la ciencia, ficción y fantasía producida en España. Eh, definitivamente lo mejor de lo mejor, desde la primera hasta la última historia, son de una altísima calidad. Entonces, vamos a hablar un poco ahora, después de la parte técnica del libro. El libro lo, lo adquirimos en un bundle que estuvo disponible en lectu.com en formato digital hip-hop. E El libro físico tiene 342 páginas, es producido por la Editorial esportura de Asturias. Eh, fue eh, publicado por primera vez en 2016 y es la tercera entrega de la serie de Nova Fantástica Que incluye varias antologías relacionadas a la, a la ciencia ficción, al terror y a la fantasía Tanto españolas como internacionales Este libro se puede adquirir desde un precio de 3,50 euros en la página de la editorial Ya les pondremos la carátula por acá, por lugar Queremos remarcar que es muy importante apoyar este tipo de proyectos y, e invitamos a todos los que se lo puedan permitir a comprar este libro en su versión digital desde la web de la, de la editorial. El libro se compone eh, de 10 relatos cortos que, de distintos autores de España que han sido galardonados a lo largo de todo este tiempo por sus obras. Los relatos van desde lo que es la ciencia ficción normal o clásica pasando por la fantasía, el terror y el steampunk eh, no haremos un resumen de cada relato aparte porque se nos haría un video muy largo Pero eh, vamos a hablar entonces un poco de, de nuestros favoritos, de los que menos nos gustó Pero queremos garantizarles que cada relato, además de ser una altísima calidad Ha sido seleccionado específicamente para la ocasión Voy a comenzar con el relato que menos me gustó Obviamente todos los relatos de la antología son muy muy buenos Por lo tanto ese también es muy bueno, pero es el que de entre todos pues el que menos... Y se trata de una, una canica en la palmera de Rafael Marín. Esta historia eh, es una historia... ¿Por qué me gustó menos? Porque es una historia que desde lejos se ve para dónde va, o sea, es muy cliché, suda. Puedes advertir desde un principio como por dónde va el, el agua al molino. De rescatar de este relato es el uso del lenguaje. Es, es, un, es totalmente diferente eh, normalmente a lo que uno va a alcanzar en los relatos. Tiene el punto de vista desde una niña y por eso es un lenguaje como acelerado eh, e incluso a veces irreverente. Eh, pero pues digamos que entre todas las antologías el que sale mal, más mal parado en mi caso también ese relato fue el que menos me gustó pues por las mismas razones me parece que es el relato que más desentona con el resto de, de los relatos de la antología si bien voy a, vamos a hacer la aclaración de nuevo no significa que haya sido malo porque no lo fue todos son de una alta calidad sino que este pues eh, digamos que para nuestros gustos fue el, el que que menos destacó. Ahorita hablaré del relato que más me gustó y ese es En las Fraguas Marcianas de León Arsenal. Me parece sí. que... <ríe> me parece que para ser tan cortico alcanza a desarrollar una mitología en, muy, en un espacio muy breve. También eh, desde que yo había leído eh, Terranova, eh, otra de las antologías de Sportula, Tenía, eh, hubo un relato en, en esa antología que relataba el ambiente marciano y me quedó gustando mucho, y entonces este recupera como ese ambiente marciano, de otra manera eso sí, pero pues eh, lo desarrolla muy bien, también es como un western, una historia de colonización de, de, de descubrir un nuevo mundo que me parece que está muy muy bien llevado el autor re, re, realmente nos alcanza a mostrar todo un mundo, toda una cosmovisión en un espacio muy corto y creo que ese es un logro increíble porque el espacio reducido y no puedes tienes que ser muy puntual en lo que vas a decir y logra con, el, con esas punzadas tan, tan corticas darnos una, una gran visión de, de, de en su relato. Eh, a mí el, el relato que más me gustó es El rebaño de César Mayorquí que cuenta la historia del último perro de los hombres. No, el último perro, el último perro, de hecho el, el, último dice. el último perro de los hombres. Y el San Bernardo, bueno, de los De los hombres. hombres. De los hombres. Eh, ya que la humanidad ha sido diezmada y hay un último perro llamado Breso que cuida de un, un rebaño y también al mismo tiempo ocurre eh, en el espacio está un satélite que desarrolla inteligencia artificial entonces el relato va a ir entre los dos protagonistas sobre sus quehaceres, sobre su día a día y va a tener un desenlace muy bonito, la, la verdad la historia me pareció muy enternecedora eh, y vale muchísimo la pena leer es el segundo relato del cuento eh, de la antología y me parece que, que fue el mejor para mí. Bueno, entonces si, sin ir a más, eh, bueno, me, también me gustaría decir que sabemos que existen antologías de ciencia, ficción y fantasía colombianas. Eh, sería grandioso hacernos con una de ellas en un futuro y pues hacerle una reseña en este canal. Esperamos que eso ocurra muy pronto. Pero entonces iremos a la calificación de esta antología. Eh, yo en Goodreads le di 5 de 5 estrellas, pues por lo que hemos dicho, fue una antología que me gustó muchísimo cada relato está muy bien cuidado todos son un conjunto de, de altísima calidad desde el primero hasta el último y la lectura la verdad es que se hace muy fluida muy rápida cada relato eh, despierta nuevas cosas que, que hacen disfrutar esto de principio a fin por lo que yo le di 5 de 5 estrellas y vos yo también leí 5 de 5 estrellas creo que cada relato es único y muy muy bueno eh, todos los autores que fueron escogidos en esta antología realmente representan un hito en la de estos 25 años de, del desarrollo del género en España, por lo tanto le di 5 estrellas que no se le puede dar menos, todos son muy buenos. Pero si les gustó este, esta reseña, leanse el libro, denle me gusta a este video, compartanlo y suscríbanse a este canal. Y hasta el próximo doble de libros. libros. Hola y bienvenidos a nuestro canal, él es Juan y él es Iván, y ambos okay, somos... ¿Qué? Okay. Hola y bienvenidos a nuestro canal, él es Juan y él es Iván, y ambos somos... doble de libros! No, Yo dije, doble. de libros? <risa> <Extrusivo> por la... <risa> ¿Qué está rascando? <risa>